Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos una nueva etapa que vamos a estar abriendo aquí en el canal, una nueva, una nueva sección, mejor dicho, que vamos a estar aquí abriendo en el canal y que comienza hoy. Y tiene que ver con tanques premium, ¿bien? ¿Por qué se me ocurrió esto de hacer esto de tanques premium? Bueno, básicamente porque me consultan muchas veces al día, incluso en los grupos de WhatsApp. Eh, si no estás en ninguno de los grupos de WhatsApp, abajo tenés eh, en la descripción. El, el link para unirte al grupo 2 Creo que en el grupo 1 no está, pero pronto lo voy a poner eh, Y muchos eh, se consultan entre ellos también y, y preguntan ahí eh, Y me preguntan a mí en lo personal que, ¿Cuál es el mejor tanque premio? Entonces vamos a ir viendo todos los tanques que tengo en el garaje Uno por uno, le voy a hacer un análisis a cada uno Va a ser un, un análisis sin gameplay, bien, porque si no se hace... Un video eternamente largo y no tengo ganas de eso, si sí les voy a hacer un análisis de la experiencia que yo tengo con el tanque, de lo que lo he podido jugar y de lo que he podido aprovechar el, el vehículo, bien? Y en este caso vamos a arrancar con el Panther 8.8, este vehículo premium, como ya les dije, de tier 8, mediano, alemán, después déjenme en los comentarios... ¿Cuál tanque quieren que, que siga en la lista? De los que tengo Bien, Y si no lo tengo de última lo puedo, sacar en la, lo puedo mostrar en la, en la cuenta Sheriff Que es lo mismo totales para mostrarlo no, no pasa nada, es más que nada para que vean las características Porque también uno está en duda A veces dice, che me lo compro, no me lo compro Me lo saco, no me lo saco eh, Lo compro con bonos, no lo compro con bonos Bueno, esa es otra también Hay un montón de chicos que no saben Si comprar un tanque de la tienda premium eh, De la tienda premium dentro del juego Por bonos o no porque dicen, sí, porque está bueno, pero no sé qué, pero tal vez me conviene este. Pero bueno, cada uno de estos vehículos tiene características muy definidas y muy diferentes entre sí. O sea, un much no tiene nada que ver con un m 449 a su vez con un t 265 o ninguno con los otros dos que vimos. Y el Chrysler tampoco tiene que ver con este porque este es un torretero, porque este es un 6-crapero. O sea, ¿entendés? Este tiene matchmaking limitado y así, bueno, todos Entonces, eh, encima la cantidad de bonos que cuesta cada uno, ¿bien? Entonces, básicamente por eso vamos a ir viéndolos Y después cada uno sacará sus propias conclusiones Y verá si le conviene o no le conviene Si tiene el dinero o no, si tiene lo que sea Bueno, ¿eh? Básicamente va por ahí la cuestión Panther 8,8 como estamos diciendo Nos toca hoy este vehículo Eh... Lo que pasa es que antes lo sacaron de la tienda Premium Porque antes el Panther 8,8 estaba acá Estaba acá, de hecho yo lo compré acá Si no mal recuerdo Si la memoria no me falla, estaba acá eh, Claro, ahora pusieron el BK Que ya le voy a hacer una apartada especial Para vos de este BK El breaker, ponele, que sé que bueno Pero bueno, vamos a verlo de eso Más adelante cuando nos toque Hoy, Panther 8,8 Bien, yo lo tengo ahí con 3, 4 habilidades Que es la tripulación del Leopard este vehículo es un... Yo me lo compré porque... Bueno, porque una cuestión... Primeramente por la... porque soy un aficionado a la Segunda Guerra Mundial. A la historia en particular. Pero más puntualmente a la Segunda Guerra Mundial. Y este es un vehículo eh, que, si bien, que si bien literalmente no, no, no salió exactamente como este. Pero ha salido, digamos. El Panther era un tanque, un tanque de la Segunda Guerra. Lo que pasa es que acá tiene la torreta del, eh, del Schmalturm. Si no mal recuerdo... Es este vehículo mediano de tier 5 eh, Y vamos a ponerle alemán, Germany Vamos a ver Que no lo tengo acá, le llamo al turno eh, Perdón, no es de tier 5, es de tier 6 Bueno, acá está, exactamente, ¿ves? Tipo, es esta torreta, más o menos Entonces, muchos se preguntan Che, ¿y esta torreta qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con el tanque? Bueno, el 8,8 eh, va más o menos por ese lado ¿Bien? Tiene esa, esa misma torreta Fíjense que es exactamente igual eh, O sea, tiene una torreta de tier 6 Pero Tiene un par de particularidades que son buenas Y otras que no lo son tanto bien Yo he mandado muchos tickets Antes de ser CC y demás Por el tema de que a este tanque Merecía un bufeo Bueno, le han hecho un bufeo hace muy poquito Un rework, que en realidad no es un bufeo Es un rework, se podría decir así Porque para mí no cataloga como un bufeo bien Como una mejora Bufeo significa mejora para aquellos que no lo sepan antes el vehículo, si no mal recuerdo, pegaba 230, creo, o 220, algo así. Dos, creo que pegaba 230, si no mal recuerdo. Pegaba 230, ahora pega 280. Está bien, no era el problema que tenía el vehículo. Ahora vamos a ver cuál es el problema, y es este que ven ahora. Penetración 203 con una munición estándar, de, que es AP obviamente, y tiene una velocidad proyectil de bill Vos decís, bueno, no está mal, 1, 203 podría ser peor, ¿no? Bueno, sí. ¿Podría ser peor? No sé. Ya está, estamos hablando de una penetración relativamente baja, ¿bien? Pensá que la mayoría de estos vehículos tienen... Ya simplemente lo comparo. Ya tiene este mínimo 212. Y con la APCR tiene... Eh, 259, ¿entendés? O sea, eh, hice un pequeño cortecito. ahí volví. Eh, tiene 259 con APCR, ¿bien? Este es el vehículo de Chad Panzer eh, 50. El Muts, básicamente lo mismo. Este tiene 205, vos decís, bueno, 205, estamos casi con el Panther 8,8. Sí, está bien. Y tiene 255 con la otra, ¿ok? Bueno, vamos a nuestro querido Panther 8.8. 203 con munición estándar AP. Y fíjense la penetración que tenés con la PCR. ¿Bien? Y con este vehículo Bestier 9. Sí. Bestier 10. Sí, también. Entonces, ahí está el gran problema de este vehículo hoy en día 2021. ¿Bien? Eh, y ese es el problema, o sea, nada, 237 la verdad es que es una penetración muy, se queda muy muy corto, más, eh, o sea, tenés que usarlo como un carroñero, pero encima como un carroñero que le cuesta mucho penetrar, o sea, tenés que estar muy atento para poder usar, usarlo de manera efectiva, bien, más que nada cuando salís con tier 10, y tier 9, tier 9 también, en algunos casos, imagínate que te encontrás un, mira no te voy a decir el tanque más duro del mundo, pero te encontrás un 430U, es que la vas a pasar mal tirándole oro incluso. Porque pensá que con esta munición a 300 metros, si vas a primera fila, a primera línea, primera fila. Como si estuviera en el, en el banco, ¿no? Como si estuviera eh, haciendo trámites hoy por eso. Eh, como si estuviera en el, en el cine. Si te vas a primera línea con este vehículo, olvídate que estás en, inter, en Tier 10 y estás muerto. En Tier 9 estás muerto, en Tier 8 estás muerto. O sea, estás, siempre estás muerto ahora vamos a ver bien todo lo demás entonces el gran problema de este vehículo no digan que no se los avise si algún día tienen pensado comprárselo es la munición oro la munición APCR, como quieran decirlo, Bien, la munición premium en general está está mal está muy mal eh, yo creo que el, el rework el bufeo que tenía que haber recibido este vehículo no era en el daño no era en el daño sino en la penetración y yo entiendo que a veces wargaming no quiere tocar mucho los vehículos premium porque son vehículos que tienen ciertas características. Y que bueno, a veces no se los pueden modificar. Porque es un problema. Porque alguien invirtió dinero real. Y bueno, es un. Ahora, yo no creo que nadie se queje porque le suban de 37 a 2. No te digo que vaya a un 260. Está bien. Pero de un 237. De 203. Puede ser tranquilamente un 210. 210, tranquilo. Y de 2.37 tranquilamente a un 248. Ponele, un 247. Un poquito más, como para poder hacer algo Como el Lancen C Que creo que tiene 2.45 algo así Y ya se queda un poquito corto Un poquito medio, bastante cortina imagínate este, que encima ni siquiera tiene la velocidad del Lancen Como para salir volando el lugar Bien Bueno, después, recarga en 5.4 Este es un punto muy a favor, o sea Tenemos un DPM bestial, está bien Lo que pasa es que vos podés tirar un montón de tiros El tema es que no vas a penetrar Muchas veces, y eso va a ser Bastante frustrante con este vehículo eh, esto estamos hablando en, tiers, en, tiers alto, en tier salto, bien, en tu tier, en tier 8, vas a ir bien con AP y vas a ir bien con APCR, olvídate. Tier 8 y hasta Tier 9. Podés decir bastante ahí. Tier 9 ya está ahí, hasta ahí. Y obviamente, tier 6 te toca tier 6, sos el, estás, estás bien, estás muy sobrado, ¿entendés? Tier 7 también, estás bien. No hay nada de tier 7 que no le puedas entrar. Ahora. 8 ya empezamos a ver Defenders, IS-3, uh, Mawbreakers que se te ponen bien puestos, uh, Beca el 100, el 100 01 uh, yo qué sé, el mismo el Chrysler, uh, los torreteros, el T-26E5, el M449 el Liberté, ya empiezas a ver tanques duros, ¿entendés? Uh, que empiezas a necesitar tirarle... Desde posiciones medias, necesitas tirarle un poquito de oro a veces, eh, para asegurar los disparos. Entonces, ahí vas a sufrir un poco. Pero bueno, ya sabes, recargamos bastante rápido. Sin la comidita, estamos recargando en ¿cuánto? En eh, 0.24 más, en unos 5.7 más o menos. Eh? Así que 5.7 o 5.8 con L, más o menos. Y, y, sin, y con comida, 5.8. 44. Yo lo equipé así, yo lo tengo equipado así desde hace años. La verdad es que no lo uso hace bastante este tanque. Le saqué la marca y creo que no lo usé nunca más. Porque me, me frustró ese tema, el tema de la, de la penetración. Eh, ventilación mejorada, eh, la que es la óptica y la barra. Esta era la vieja equipación que yo tenía. Hoy en día tal vez puede que te recomiende que tal vez en vez de la ventilación. Le pongas un mecanismo de rotación mejorado. O le podés sacar las ópticas y meterles un turbo. O alguna cosa de eso, viste. Pero... Ya te digo, lo tengo como lo tenía antes, eh, hace mucho. Estabilizador, no así si tanto porque realmente no vas a disparar mucho en velocidad. Porque no, no, no es un tanque tan rápido como podría ser. Ya, como lo dije hace un rato, el lance en C que podés, tipo, o el que viste, que disparas mucho en movimiento porque querés trolear. Ves a alguien, te lanzás autopuntado, o apuntás y pum, y pum, y pegaste y te fuiste. Con este tanque no vas a poder hacer eso. Es muy lento en ese sentido. No es lento, es pesado. Se lo nota muy pesado. Eh, bueno, uno de los puntos a favor que tiene Menos 8 grados de presión. Uno de los puntos negativos, 13 de elevación 13 de elevación pensé que no, no, no es mucho A ver si lo comparo con otros Fíjate que este tiene 25 O sea, el doble prácticamente para, O sea, es el doble Este tiene 19 y tiene poca Imagínate, este 13 directamente el cañón No lo levanta, ¿bien? Lo que sí tenemos es una buena depresión de menos 8 No es la mejor del juego La mejor del juego es unos menos 10 En los tanques medios, más o menos eh, en los tanques normales es menos 10, más o menos, para que tengas una idea Salvo el Emil y esos, esos, esos pesados raros que tienen menos 2 y demás Pero menos 12, no menos 2 Pero menos 8 está bien, está bastante bien Está bastante bien, te va a servir eh, en alguna lomita Te puedes tomar un poquito, sacar de costado y pegás, te va a servir Velocidad de apuntamiento 2,19. con diecinueve, eh, Te recomiendo que nunca le pongas el apuntamiento mejorado este El de, de eh, este este ajuste de ha mejorado nunca, esto no, no, porque a veces veo que le ponen esto y no, no, no tiene sentido ya está en un relativo buen cierre de no tiene mucho sentido tratar de bajar o sea, lo vas a bajar a 2.01 o a 2 clavado y es al PP, no tiene sentido eh, dispersión 0.28, supuestamente como me pasa muchas veces con los alemanes tenés una dispersión excelente en los números en el papel y después cuando lo llevas al campo de batalla decís, ¿eh? What? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue mi tiro, bro? Bueno, eso es lo que me pasa a veces con el, con el Panther 8.8. Yo no creo que tenga 0.28. Sí creo que es un tanque preciso, pero creo que debe tener unos 0. Eh, al tacto, al, al, en el campo de batalla, creo que debe tener unos 0.32 reales. Reales. O sea, vas a meter muchísimos tiros. Muchos tiros lo vas a rebotar. Pero el tiro, por lo general. Bueno, o sea, acordate que tenemos el RNG también, ¿no? Eh, pero, por lo general, el tiro va a ir al tanque Va a ir al vehículo Al vehículo rival eh, 3090, el DPM, o sea, es uno de los mejores Fíjate que el panzer cuando tiene? 2200 eh, 2200 O sea, es excelente por la recarga que tiene ¿Bien? Bueno, puntos de vida La verdad es que es muy bien, comparamos acá con el otro Con el, el Shotpanzer 58 1350, el Panther 8,8 Tiene 1500, ¿bien? Incluso, tiene más que la pala, ¿Bien? 1500. Los puntos de vida, es, eh, de vida es otro de los puntos fuertes del vehículo. Ahora, ¿cómo te lo contrarresta? Digamos, el juego en sí, Wargaming. Bueno, sencillo. Eh, te saca un poco de esto que estamos viendo acá. Bien. Básicamente, blindaje. Eh, a ver, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo explicártelo? Te lo resumo así: te entra todo. O sea, corta, corta del P Te va a entrar todo, porque tenés 85 de frontal Tenés 50 de lateral Y tenés 40 trasero O sea, te entra absolutamente todo Este es el blindaje de un tier 6 Más o menos, de un medianito medio duro Es más, creo que No, no me voy a poner a fijar, pero creo que el 85M De tier 6, tiene más blindaje Si no mal recuerdo, tiene unos, anda por ahí Pará, pará, déjame que voy a chusmear un poquito 6, Rusia Mediano, sí Eh... 6, mediano ruso, acá está bueno, 75 acá tenés, <ríe> o sea tenés el 85M con 75 de blindaje frontal, tier 6 ¿entendés? vamos a tier 8 estamos hablando de nuestro querido panther 8.8 tenés 10 más acá, tenés 85 pero este ve tier 10 brother, o sea, olvídate cualquiera que más o menos sepa que tiene un panther 8.8, te tiene una explosiva, una buena explosiva te va a doler, te va a doler mucho. Después, eh, 120 en las torretas frontales. O sea, acá te va a entrar todo, todo, todo, todo. Salvo que tengas la suerte de que pegue por acá. Ahora, si tenés la torreta así, ponele, porque estás mirando para el costado, acá ya te entra porque totalmente queda totalmente plano. ¿Bien? O sea, queda así. Ponele que ahí es la única forma de que puede llegar a rebotar acá en el lateral. Es que igualmente te entran acá. Y si no, te entran arriba en la cúpula. Y si los giramos para el otro lado también te entran acá. Así que te van a entrar por todos lados. 120 de frontal, eh, 60 de lateral de torreta y 60 eh, traseros de torreta, bien eh, ¿Qué más? Bueno, después tenemos la potencia del motor, bien, la movilidad 14,94 potencia específica, tenemos unos 46,85 que se dividen en unos 700 caballos de velocidad Que nos queda esto, 14,94 que son realmente unos 14... Pensá que el vehículo pesa 46 toneladas, es muy, muy, que muy pesado, bro lo comparo con el shot con el Panzer. Pesa 35, 10 toneladas menos. Tiene 16,9. Este vehículo ya empieza a moverse relativamente bien. Es que este gira lento. Eh, se, es lento, es lento. La verdad es que para ser un mediano es muy lento. Le falta un, bastante potencia, ¿bien? Eh, es como si tuviera mucho blindaje, pero es que en realidad no lo tiene y es un vehículo lento. Lento, le va a costar moverse No vas a poder trolear a nadie Acá con este vehículo no se trolea O sea, tenés que ser un eh, sniper en toda regla No te pueden ver, tenés que pegar El tema es que tampoco tenés el gran camuflaje bien Tenés que hacer la regla de los 15 metros Mucho, eh, avanzar con tus compañeros Detrás de ellos para cubrirlos Tampoco quedarte en la punta del mapa bien Porque no vas a pegar un tiro Pero sí ir acompañando el equipo Y viendo de... Eh, de que si un compañero tuyo de un nivel superior, tipo un, un mediano tier 9, un spotter de tier 10, un EBR, algo de eso, va por un lado un sector abierto, ponele. Bueno, vos te podés poner una segunda barra, tercera línea, pegás un par de tiros, lo ayudás, él se lleva el asistido y vos te llevas el daño. Y después, si ves que no hay mucho acompañamiento por ese sector, te das la vuelta y te vas para el otro lado, bro. Que eso sí lo vas a poder hacer. Tenés movilidad para eh, escaparte de una punta del mapa a la otra. Si no tenés el equipo enemigo muy cerca, ¿bien? Ahora, si ves que ya, ya está perdida la zona, no vas a poder irte porque... Un burrasque te pasa el trapo, cualquier mediano te pasa el trapo en velocidad. Además, fíjate, la velocidad máxima es de 46. Tampoco es que es mucho. El se mirá, lo comparo por eso lo estoy matando. Tiene 50. O sea, es que no le gana en nada, bro. Velocidad de rotación, ser 49. Este, 47. Pero es que si no... no este, este, se quedaba en el tiempo este vehículo. Cuando le hicieron el rework... Para mí tendrían que haberlo tocado. Un puntito más acá. Unos 15.94. Que tampoco es mucho. Pero por lo menos lo ayudas un poquito más. Es que para mí está muy desfasado el vehículo. Lo único bueno que tiene es, es, es esto. El DPM. Y tenés que pegar los tiros. Tenés que penetrar. Porque si no... Es lo mismo que nada. Bueno, velocidad de rotación. Como les dije. Lento. Pesado. Eh, camuflaje. Por debajo del promedio. Realmente no, no es un camuflaje excelente. Ni mucho menos. Pensá que el camuflaje promedio de un mediano está entre los 400 y los 500 y moneditas, más o menos. O sea, es normal con un mediano tener unos 500. Unos 500 más o menos, estás bien ubicado entre los medianos, está perfecto. 370 por debajo de la media, es así. Lo lamento, bro, pero vas a tener que saber disparar eh, y si te ven, volá porque porque sos pollo. Rango visión, 486, pero fíjense que 43 de los... Eh, de los puntos de visión nos lo da la óptica. Así que hacemos 486 menos los 43 de las ópticas. Serían unos 443 metros. bien Con ventilación, hermanos de armas, conciencia situacional. Y la única que me falta es la de reconocimiento. bien Que con reconocimiento ya estaríamos a los 445 metros. Pero yo te recomiendo que si tenés la habilidad de reconocimiento acá... En el comandante, le saques la le saques las ópticas de una. De una. Ya te lo digo, que le, le pongas el mecanismo de rotación. O el turbo, también el turbo. ¿Te reservaría? Yo creo que sí, sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, Yo creo que le pondría el turbo. Le pondría directamente... Eh, ya te digo, como este vehículo no lo estoy usando últimamente, pero le sacaría directamente la habilidad de reconocimiento. O sea, le... le, le, le entrenaría, Mejor dicho La habilidad de reconocimiento ¡Pum! Que llega a los 440 Y creo que te da más o menos unos eh, 8 me parece de visión O 6 de visión, algo así Así que ya estarás en unos 446 metros Más o menos 448 metros Con lo cual ya llegaste al, al, al Umbral de visión Y eh, encima podés tener Más potencia de motor bien. Así que eso estaría buenísimo Yo te, te lo recomiendo ahí, pipí cucú Después alcanza señal, es lo que hay, bastante pobre, 628 es una radio rusa, no sé, es una radio de tier 6, básicamente, es bastante malarda. Pero bueno, amigos, es esto, el Panther 8.8 hoy en día está así. Eh, conclusiones finales, a ver, para ir cerrando ya el video y redondeando. ¿Qué hago? ¿Me saco el Panther 8.8? Si sale en la tienda premium, me lo compro, no me lo compro. Eh, ¿Qué hago, Nando? Bueno, yo te recomiendo que... Eh, Vamos a poner entre... Vamos a hacer como el dedo de, de, de, del César. Yo creo que voy a poner... Lo voy a dejar así. Voy a pecar de tibio, ¿bien? Voy a pecar de tibio. Y lo dejo el dedito en el medio. Porque es bueno... Tiene muchas cosas que lo, no lo hacen del todo bueno. Malo tampoco es del todo malo. Es un 6 puntos para mí hoy en día. Hoy a 2021 son 6 puntos. Eh, no creo que sea el peor del juego. No creo que sea el mejor del juego. Ni, ni mucho menos. ni mucho menos. Es más, creo que le daría un 5.51 redondea para arriba. ¿Viste como en, en la secundaria? Bueno, en el colegio. Es 5 .5, pero 5 5.5, pero 5.55 redondea para arriba se va a 6. Pero ahí raspando, raspando, realmente. Eh, con un poquito más de potencia de motor y con un poquito más de penetración, yo creo que el tanque estaría muy bien. O si no, que no hubiera tier 10, porque en tier 10 es que es, es... La verdad que es lo que no hay. Es un sufrimiento, la verdad. Un sufrimiento. Salvo que seas un jugador muy experimentado, un, un, un, un, gran, un gran player, y bueno, ahí podría ser que, que te sirva. Pero realmente la, la vas a pasar mal. Eh, pero bueno, amigos, hasta aquí el... el Podríamos decir el periplo. No. Eh, lo que tiene que ver con este Panther 8.8, este pequeño análisis que hicimos en el 2021. Creo que ya me tocaba hacer un análisis de este vehículo. Porque creo que el último análisis que lo hice fue más o menos en el 2017. Así que habrá pasado unos Cuatro años. Así que bueno. Eh, nada, chicos, eso. Está. Está bien el tanque. Está bien hasta ahí, hasta ahí. Yo más allá te digo. A mí me gustan los vehículos de la Segunda Guerra. Y el Panther era un vehículo de la Segunda Guerra. Entonces decidí comprármelo por eso Más que nada por el chasis del Panther Que era el de la segunda guerra eh, pero bueno, no sé Ya con todos los datos que te di, toda la información que te di Creo que podés ser conscientes Si comprarlo o no, ya que en decisión tuya Obviamente yo nunca le voy a decir Sí, sí, comprarlo de cabeza porque sí, no Porque después me dicen, no, Nando es malísimo El tanque que me hiciste comprar y yo no te hice comprar nada Bro, yo solamente te doy consejos Y después tú haces lo que quieres eh, Pero bueno, nada Si te gusta la Segunda Guerra te lo comprarás Si no te gusta eh, pasarás de largo Porque la verdad es que tiene, ya te digo Es un 5.55, redonde para arriba 6 Ahí, justito, justito, pero creo que lo estoy mirando con un poco de cariño, por eso. Eh, si no, es medio. Está ahí, está ahí. Está entre los. Por eso, de hecho, tampoco es que lo uso más. O sea, creo que le saqué la marca y no lo, no, lo, lo habré jugado una vez y después no lo jugué más. Pero tengo varias partidas con este vehículo y lo conozco bastante, bastante al dedillo. Lo conozco bastante bien. Bueno, amigos, muchas gracias. Déjenme en los comentarios qué vehículo premium querés que eh, hagamos mañana, ¿bien? Eh, mañana o pasado, no sé cuándo. Estaré subiendo el próximo video, pero como estoy, estoy así emocionado con esta nueva, esta nueva sección de, de tanques premium, vamos a ir eh, echando los tanques premium, me voy haciendo la listita para no repetir, y eh, déjenme en los comentarios qué vehículo premium querés que le haga un análisis, así directamente vos ya te sacás, evacuás todas tus dudas y eh, sabes si comprarlo o no comprarlo. Bueno amigos, les mando un saludo gigante, cuídense, que tengan una hermosa semana y nos vemos en lo próximo Chau.